Saludos, soy Rael Banger y en esta hora les traigo un nuevo tutorial y es de cómo instalar o cómo restaurar EasyWorks a su estado original eh, con cantos y todo miren aquí no tenemos los cantos, escritura también nos falta entonces vamos a hacer ello con un solo clic, entonces vamos a irnos a la carpeta cantos EasyWorks y vamos a abrir esta carpeta y vamos a copiar los tres archivos que hay aquí copiar, nos vamos a ir a equipo disco local C usuarios acceso público documentos públicos y esta carpeta que tiene por nombre Sotouch, Easy EasyWorks Default, vamos a reemplazar vamos a pegar aquí reemplazamos y listo entonces ahora vamos a abrir EasyWorks y miren cómo ha quedado, miren que aquí tiene cantos, miren que aquí tiene cantos, eh, escritura, eh, simplemente aquí vamos a instalar la biblia, que la tengo aquí en documentos, Easy Watching, biblia, seleccionamos así, y listo, miren cómo está aquí, listo, tiene la configuración predeterminada. Eh, lo único que se va a hacer aquí es eh, cambiar aquí esta opción escritura aquí eh, superior así mire entonces si nos vamos acá a cantos le damos en... vamos a ponerlo así un poco más vamos a darle en vivo Miren cómo nos sale el, el canto. Tengo una petición para ti, Jesús. Entonces, eso es todo por hoy. Aquí tienen muchos cantos. Miren, demasiado. Miren que si bajamos, son muchos. Demasiado. Si damos aquí en fondo, los podemos cambiar. Miren que sale con todos los fondos predeterminados. Fondos actualizados. Fondos actualizados agregados por mí. Y miren.